Marley, así gritó gol Mirko cuando metió el gol su amigo Leo Messi. No te pierdas estas fotos increíbles. Si se le preguntara hoy, a cualquier persona, cuál es la gran estrella de Telefe, posiblemente la respuesta más oída sería Mirko, y esa respuesta no debe sorprender a nadie porque el pequeño hijo de Marley realmente ilumina la pantalla cada vez que aparece. Meses atrás, cuando se supo que el conductor sería papá por primera vez, seguramente los directivos del canal se preocuparon pensando que, en su nuevo rol, no podría trabajar tan intensamente como antes y eso repercutiría en el rating. Sin embargo… Todo sucedió mucho mejor de lo que ellos imaginaron porque Mirko se ha convertido en una megaestrella que eclipsa a cualquiera que comparta cámara con él, incluyendo a Susana Jiménez y Lali Espósito. Sí, el bebé consiguió algo que parecía imposible, dejar en un segundo plano dos mujeres acostumbradas a ser el centro de atención gracias a su carisma, simpatía y personalidad. Consciente de lo mucho que el público ama a su hijo, además de compartir su programa con él, sube fotos y videos tan tiernos como este, que no dejan a nadie indiferente, así gritó y Mirko cuando metió el gol su amigo, Leo Messi. Punto.